y compañeras de Esqueranitza, Izquierda Unida y del Partido Comunista nos hemos concentrado en Donostia para pedir el fin del bloqueo a Cuba un bloqueo económico que lleva 60 años en vigor y que ha costado muchísimos millones de dinero a Cuba así como eh, al pueblo cubano que es principalmente quien ha padecido las consecuencias de este bloqueo por eso es imprescindible reivindicar y pedir el fin de ese bloqueo ...y que Cuba se pueda desarrollar en plena libertad... ...como el resto de países del mundo. Reclamamos el fin del embargo estadounidense a Cuba... ...un embargo que dura ya cinco décadas... ...y que ha costado más de 147.000 millones de dólares a la isla... Es una cantidad para un país de 11 millones de habitantes que es similar a la de los fondos europeos para afrontar la pandemia del COVID para toda España con 47 millones de habitantes. Por tanto, decidimos que este bloqueo criminal y terrorista contra Cuba termine. Este beñere, el a tu egingara cubaren ahorcako bloqueó a Bertanbera usteko. Estatubatuak que blokeoa erabiltzen dabe chantai moduan munduan eredugarria den Kubatar iraultzaren e, eskarmentu gisa. Horregaitik be munduko hainbat estatuk egiten duten moduan urtero egiten duten moduan gukere ere gure ahotsa ditu nahi izan dugu blokeoa bertan bera usteko eta Kubaren askatasunarako.